Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el cambio de los fertilizantes de crecimiento por los de floración. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde México nos hace Carlos, también relacionada con la floración. Carlos nos pregunta cuándo empiezan a engordar los cogollos. Hola Carlos, lo primero que has de tener en cuenta es que cada planta florece a su manera. Los cogollos de algunas variedades crecen muy rápidamente entre la tercera y la quinta semana de floración, mientras que los de otras lo hacen en las últimas semanas. Normalmente, a partir de la cuarta semana de floración, las plantas dejan de crecer y dedican toda su energía a producir cogollos. Cada día mostrarán más pistilos blancos y los cogollos irán dibujando sus siluetas. Cada vez se apreciarán mejor los tricomas y las plantas empezarán a ser más olorosas. En este momento las plantas necesitan menos nitrógeno y más fósforo y potasio. También van a necesitar calcio y hay que prestar atención a posibles carencias que pueden provocar amarilleamientos o pérdida de hojas. Los moteados amarillos, bordes de sierra descoloridos, peciolos morados pueden deberse a la falta de magnesio y fósforo. Al mismo tiempo hay que estar atentos a las señales de exceso de fertilización como puntas de hojas descoloridas o quemadas o puntas retorcidas como garfios. Conforme engordan los cogollos es posible que necesiten algún tipo de soporte para aguantar el peso. Otro elemento que habrá que controlar es la humedad. Esta no debería pasar del 50%, siendo menor si los cogollos son muy densos, ya que se podrían producir mohos. Como ves, hacia mitad de la floración tus cogollos empezarán a tomar forma, aunque no te impacientes que aún tendrán que acabar de engordar y madurar. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo